Hola, en este vídeo continuamos la serie sobre Telegram. En este caso vamos a aprender a utilizar la herramienta de búsquedas, que nos va a servir para encontrar el usuario que nos faciliten para estar en contacto a través de Telegram sin intercambiar números de teléfono, y nos va a servir también para buscar grupos y para buscar canales que no son lo mismo, eh, que estén abiertos a los que podamos unirnos. ¡Empezamos! Para buscar personas, grupos o canales en Telegram, tengo que ir a mi aplicación y utilizar la parte superior derecha, la búsqueda, veis que hay una lupa, bien, en esta búsqueda eh, voy a poner eh, bien eh, un número de teléfono, bien un nombre, etcétera Lo importante es que lo que me van a facilitar es un nombre de usuario, el nombre de usuario habitualmente es arroba y el nombre que me hayan dado, voy a poner por ejemplo trabajo, Bien, en los primeros resultados os saldrá aquello que sigáis o que tengáis en vuestros contactos. En búsqueda global es donde os tenéis que fijar para identificar a aquellas personas que ahora mismo no tenéis entre vuestros contactos, pero con quien queréis contactar. En estos mismos resultados que acabamos de hacer en esta búsqueda vemos diferentes elementos. Este primero que pone empleo La Palma se trata eh, de un grupo. En este caso es un grupo abierto vale, entonces veis que abajo eh, del todo hay un botón que pone unirme, bien, eh, ¿qué más eh, opción?, podemos pinchar encima para ver las características, ¿vale?, grupo exclusivo de ofertas y demandas, ta, ta, ta. me salen los miembros… Y si os fijáis, los miembros salen solo con un nombre de usuario, no sale el teléfono. Esto es una de las cosas más importantes de Telegram, no hace falta intercambiar teléfonos para usarlo. Bien, si volvemos a nuestra búsqueda, vemos que la segunda opción, en este caso, se trata de un canal. Si pincho encima, bueno, este está en otro idioma, pero vemos... Eh, que lo que, puedo, lo que pone es unirme al canal, si pincho en unirme, o aquí abajo, a la, abajo del todo, eh, a partir de ahora voy a recibir las notificaciones de ese canal, y si pincho abajo, abajo del todo, en, en, en este que pone un nombre de usuario, y es arroba trabajo, si pincháis, veis que esto sí es un usuario, Ojo, todo esto son ejemplos en una búsqueda global que he hecho, desconozco eh, nada sobre esos canales y, ese, y este perfil en concreto, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, eh, si es nuestro trabajador, trabajadora social, con el nombre exacto que me ha facilitado, ya podré acceder y empezar a escribirle, ¿vale? Esta es la forma de buscar canales, eh, grupos o eh, perfiles, siempre y cuando estén configurados en abierto.